Eh, bueno, tal vez sea la primera vez que ven mi canal, pero para los que no sepan yo he estado yo ya me borraron el canal una vez, lo pude recuperar, pero desgraciadamente. hay algunas plataformas de las que he estado como Facebook, Daily Motion, Vimeo, Kuwait la, la más reciente, recientes donde también tenía plataformas porque yo acostumbro, o sea, desde que la Ley Copamina mi canal quise respaldar mi contenido. O sea, mi contenido no era exclusivo de YouTube. ¿eh? Yo sí, de los pioneros en recibir sus videos, mis videos a Facebook, a Dailymotion, a Meoku. Guay, pero me han borrado la, la, las plataformas que tenía por distintas plataformas. Es posible encontrar mi contenido en algunas otras plataformas como Odyssey. Sí, la, el cual me asincroniza el canal automáticamente. También pueden encontrar mi canal en BitChuk. En pero solo algunos videos recientes porque recién le programé la sincronización y ya no y no puede sincronizar videos antiguos o oh, algunos donde queda registro de que existieron mis videos son como por, son la plataforma Mintz una plataforma similar a, a Twitter en la cual se va a publicar a forma de un estado un, un enlace al vídeo que estoy subiendo eh, recientemente Ahora, también alguna otra plataforma donde estoy seguro que he subido videos A ver, es en en, Glo en Gloria en Gloria.tv Donde recuerdo haber subido algunos directos Y sí, aquí están resubidos algunos directos que he tenido Algunos momentos Y por supuesto están, la, están mis blogs en Blogger Los, Pero solo están videos cortitos Videos que no suben, pesan más de 100 megabytes por las restricciones Así que bien antes de que me borren el canal o me terminen borrando alguna otra plataforma, he pensado en qué pueden hacer por mí. Y, puedo decir. y lo que he pensado es que podemos usar el sitio web Wayback Machine. ¿Cómo funciona este sitio web? Este sitio web sí, guarda, como pueden ver en pantalla, guarda cómo lucía una página web en, est, en, en, tal, en la fecha en que la publicaron, como por ejemplo noviembre 15. Aquí está la que subía cuando todavía no subí estos videos. Aquí está el registro del. De algunos, de algunos videos, es una, una copia muy parecida. Bien, y entonces lo que quiero de favor, o sea, quiero hacer una campaña, y eso es completamente voluntario para los suscriptores. Si hay algún video que quieran, que, que les guste como quedó que crean que merece la pena ser ser, ser guardado para verse en, otra, en alguna otra ocasión, pues se van al canal, como por ejemplo el, el video de este, por ejemplo. Le van a compartir Ponen copiar Se van a dicho Le ponen save now, Le hacen pegar Y le ponen save Y tal vez No es necesario crearse una No es necesario crearse una Una, una cuenta en esta página Por si vas a poner save, save now y save Y en ese caso La página como es solo un video Puede que le haga una copia Una copia del video Para que pueda verse En caso de que mi canal se borrado Que el video se borrado Ya Eso es todo lo que les pido eso Es algo que si hay algún video que quieran guardar Porque sé que no siempre tienen espacio En su computadora O ni siquiera crean que valga la pena Mantenerlo guardado Pero si creen que hay algún video que les guste mucho Y quisieran verlo para la prosperidad Aun cuando el canal pueda ser borrado O algo así, se los agradecería Muchas gracias